¿Cómo están ustedes en InfoBa? Es momento de revisar lo más importante de la tecnología. Vamos a hablar acerca del riesgo que ha tenido Yahoo cuando perdió 22 millones de datos de usuarios de su servicio. También hablaremos acerca de un nuevo mecanismo que permite enviar corrientes eléctricas al cerebro para que podamos jugar mejor a los videojuegos. Esto sin poner, dicen, en riesgo nuestra salud. Y por último, el riesgo de los jóvenes en Internet, los más chicos y los adolescentes en peligro, según una encuesta. Comenzamos a revisar lo más importante aquí en Infobae. Cerebro, la última revolución para los fanáticos de los videojuegos, viene de la mano de Foc.us, un dispositivo que se coloca en la cabeza y transmite una pequeña corriente eléctrica al cerebro que permite estimularlo y jugar mejor. Seguridad. El sitio de Yahoo en Japón fue atacado por hackers que robaron un archivo con 22 millones de nombres y datos de cuentas personales. La compañía aconsejó a sus usuarios que cambien inmediatamente sus contraseñas. Peligro. El 30% de los contactos de los adolescentes en las redes sociales son con desconocidos. Además, el 27% de los padres admitió su ignorancia acerca de Internet y las redes sociales. No hay que perder de vista que una de las recomendaciones más habituales de los especialistas es ubicar las computadoras en los lugares públicos de las casas para los más chicos y para los adolescentes, conversar con ellos acerca de las actividades que realizan en internet y recomendarles siempre evitar los encuentros con personas desconocidas, aunque éstas digan ser bajo el anonimato jóvenes con las mismas inquietudes o gustos que los adolescentes. Y si el encuentro se llega a realizar, siempre acompañado con amigos y en un lugar público. En Nueva York, soy Marcos Estupanengo, infoba.